Todo está conectado. Eso es lo que dice Donald Mustard en sus últimas declaraciones en Twitter. Y eso ha causado un revuelo entre los jugadores. ¿Significa entonces que la temporada 1 del capítulo 1 está realmente conectada con la temporada 5 del capítulo 2? Es decir, todas las temporadas deben estar conectadas entre ellas. Gracias a estas pistas hay un gran descubrimiento. Recuerdan la mesa del evento del capítulo 1 de la temporada 8, ¿verdad? El evento de Balsabotín botín escondía una mesa donde se mostraba un casco. Un casco que nos daría información para las siguientes temporadas. Y en esa mesa había una radio. Esa radio ahora está disponible como baile en nuestra temporada nueva. No había aparecido hasta ahora. Entonces, creo que es real. Todo Está conectado, toda la historia está revelada y además hemos descubierto algo que nadie sabe. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo mostraré en unos segundos. Amigos, uh, no veas el narrador de la historia, brother. Se está poniendo muy tenso. Prestarle muchísima atención a todo lo que os va a contar en esta gran historia de Fortnite. Vais a alucinar con esta teoría. De verdad os lo digo. Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar el canal. Ya sabéis que con eso apoyáis muchísimo y hacemos los sorteos que estamos haciendo. Así que código Mister de Neox y además participa en el sorteo de los pases de batalla. Si ya tienes un pase de batalla y has ganado, no te preocupes, tendrás tu premio. En skins o directamente en pavos Suscríbete ahora mismo Que estamos a punto de superar A este canal de aquí La Neox Army está primero Así que chicos, yo no sé cómo no estamos Por encima ya, vamos tarde chicos Vamos tarde Nueva información de Fortnite, nuevos misterios Nuevos secretos Todo en este vídeo, no te pierdas Nada de todo el vídeo, quédate hasta el final Y nos volvemos a ver al final Porque tengo una pequeña sorpresa por si no sabían, empezaremos directamente con la mochila de Joan Jones, una mochila real que ha sido enviada a varios influencers y youtubers con un propósito realmente que creo que Fortnite ha enviado esta mochila tan solo como regalo. Nadie ha pensado que a lo mejor hay algo de la historia de Fortnite detrás de la mochila... Una mochila que al parecer tiene la firma de John Jones. Es decir, le pertenece a él, pero nos ha llegado a nosotros. Y además, el saco que ha llegado viene lleno de cosas. Pueden ver una imagen ahora en pantalla con todo lo que trae el paquete. Ojalá haber recibido esta mochila. Algunos influencers americanos y españoles la han obtenido. Nadie me quiere, chavales. <risa> De alguna manera Fortnite también ha querido felicitar a la comunidad de esta forma Es un toque de agradecimiento a todos por hacer posible que Fortnite realmente sea lo que es ahora mismo El mejor juego del mundo y el más jugado sin discusión Una nueva colaboración está por llegar a Fortnite muy pronto En el vídeo de ayer mostramos todo lo nuevo sobre los dinosaurios en el juego Hay muchos secretos que deben ver les dejaré una etiqueta ahora mismo aquí arriba y el vídeo de ayer en la descripción para que no se lo pierdan. Pero la nueva colaboración es aparte de todo esto. Es una más en Fortnite como todas las que ha metido hasta ahora. Y adivinen de quién se trata. Predator. Justamente, además, estará llegando un nuevo juego para Play 4 y Play 5 muy probablemente en abril. Que será el juego de Predator Hunting Grounds. Una combinación de aliens con depredadores. Entonces debería estar llegando una nueva skin en Fortnite con esta nueva colaboración con Predator. ¡Wow! Realmente se ve una skin muy pero que muy chula. Y es que ya hay algunas relaciones de la película de Predator... Con el juego de Fortnite en esta isla En la jungla encontraremos diferentes pistas que nos indican que pronto podría llegar una colaboración con Predator Podría convertirse en un nuevo jefe de Fortnite muy seguramente Hemos encontrado en los archivos del juego que aparecerá un nuevo jefe en Fortnite muy pronto Un jefe secreto que recibe el nombre de Nightmare Eso significa pesadilla Wow, relax bro. Las nuevas funcionalidades de esta temporada 5 son increíbles. Personajes directamente de la historia de Fortnite han aparecido por el mapa en forma de jefes o de mercaderes. Estos te ofrecen misiones y también recompensas. Y esto es perfecto porque cada personaje de la historia de Fortnite tiene una gran descripción que nos puede servir para saber mucho más de la historia que realmente se esconde detrás del juego. Se ha descubierto un nuevo cuadro al sur de la isla, un cuadro que al parecer muestra una ubicación antigua de Fortnite que ya existía en la anterior isla del juego. Pero, ¿por qué ha aparecido aquí? ¿Será culpa del bucle? Vamos a descubrir los secretos que tiene Jones Jonesy del búnker. y todo lo que ha descubierto quedándose atrapado en el bucle. Vale familia, ya estamos en el juego Vamos a conocer a Jonesy del búnker Que está justo en este lugar de aquí, vale Justo en la islita esta de aquí abajo Y lo tenemos justo aquí delante Vamos a hablar con Jonesy, pero No de cualquier forma Porque hay pasos a seguir para conocer La historia real de Jonesy Así que chicos, todos muy atentos Le damos a hablar con él primero Revelar pie grande las proximidades Ahora Ahora todo encaja, tío ¿No te das cuenta? Vale, le tenemos que dar todo el rato al símbolo de la pregunta, ¿vale? Ahora todo en caca, tío, ¿no te das cuenta? ¿A qué te refieres le tenemos que dar? El bucle, ¿no lo ves? Estamos todos en un gran bucle Y es que, chicos, el bucle ya sabéis lo que es Que es que las partidas siempre parten con 100 jugadores, el mismo autobús Y eh, siempre acaba un ganador Acaba la partida y vuelve a empezar Eso es el bucle Bueno, ¿qué hace este bucle? Entra en bucle Tú, yo, tiempo, espacio Todo en bucle Eso significa que toda la isla de Fortnite es una repetición detrás de otra Un momento, no serás uno de ellos, ¿no? Nos está preguntando si realmente estamos trabajando, me imagino, para la agencia o para, para la oficina de John Jones, ¿no? Digo yo No, solo soy yo Nosotros no trabajamos para nadie, Conozco un secreto sobre el bucle Un secreto tan grande Que 9 de cada 10 Joneses Quieren seguir Uh, aquí tenemos Dos posibilidades, eh ¿Por qué hay tantos Joneses aquí? Podemos preguntarle esta o ¿Qué es el punto cero? Vamos a preguntarle ¿Por qué hay tantos Joneses aquí? Soy el Jonesy Original Vas a tener que preguntar a algunos de los últimos Joneses ¿Vale? Esa pregunta ya la hemos saltado Y ahora ya nos deja preguntarle ¿Qué es el punto cero? ¿Qué es el punto cero? Oh, eso lo sé Sabe la respuesta Mi trabajo consistía en saltar en el punto cero Y ver qué pasaba O sea, su trabajo consistía en saltar en el punto cero Saltar al lugar del vacío del punto cero Para ver qué sucedía ¿Vale? Y ahí es cuando él se quedó atrapado En el bucle no salió del bucle durante muchísimo tiempo Y por eso se quedó así Hasta que volvió a entrar otra vez en el bucle Creo El secreto Hay una forma de salir del bucle Uh, se pone interesante ¿Puedo escapar del bucle? Es demasiado peligroso Incluso preguntarlo Haré como que no lo he escuchado John, si no nos quiere responder si se puede salir del bucle Ahora nosotros le decimos, pero en serio, Jonesy, ¿se puede salir del bucle? También haré como que no escucho las preguntas posteriores. Es por tu propio bien. ¿Qué es lo que el bucle esconde que a Jonesy realmente lo tiene tan atemorizado o que no quiere contarnos? Y ahora ya, si volvemos a hablar, volvemos a repetir toda la historia. Pero, gracias a los secretos de Jonesy, una vez vengamos aquí, también lo desbloqueamos... Aquí, en las colecciones. Y aquí lo tenemos. Vamos a leerlo. Jonesy del Búnker, el original en teoría. Según los informes, esto podría tratarse de una réplica de una de las primeras veces que Jonesy visitó el bucle. Al llevar décadas atrapado, se ha vuelto paranoico y desconfiado. Así que, aproxímate a él con cautela. Me imagino que para que nos revele la historia puede que necesitemos completar algunas misiones No estoy seguro de todo esto, pero me está encantando muchísimo esta temporada De verdad es una locura, todos los misterios y además, como os he dicho antes, tenemos por aquí una locura de cosas interesantes Porque tenemos todos los personajes nuevos y además cada uno con su descripción Ya vuelvo a estar aquí, vuelvo a estar aquí ¿Qué os ha parecido un buen vídeo? Si ¿Sí o no, os ha gustado. Yo creo que sí. Si te ha gustado, recuerda dejar tu fuertísimo like en el vídeo, que os apoya muchísimo. Comenta qué te ha parecido el vídeo. Quiero feedback, chavales. Quiero feedback con la Neox Army. Así que comentar qué os ha parecido. Y gracias a los que se quedaron hasta el final del vídeo, sois los mejores. Si comentáis debajo, las... si comentáis que habéis llegado hasta el final, os voy a dar corazones a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks. Y recuerden participar en el sorteo.